Con nah. muchos memes alrededor. final, <risa> de vida, la verdad <risa> <tí>? <risa> ¿Y qué no? ¿Qué no van a va a llegar Badabun, son pareja, amigos Y luego va a decir <risa> tu programa? <risa> Está bien, van Pablo los ¿Dios? ¿Ya, ¿Ya tienen las preguntas? Sí, Así es. ¿Cuáles son para, para saber qué es lo que Para saber, para escribirlo de una vez. ¿Pasamos? deja Déjalo ensayo. Cómo se fue? ¿Cómo la, ¿En la, pr banda? la primera es B. La primera, la primera es B. Segunda es C, compañeros. Porque, Porque ¿Qué dice? ¿Por qué toman el nombre de Three Fingers? ¿Qué género son o cómo se categorizan? Ah, ya tengo una mucho mejor para esta. Es de que nuestras manos o nuestros dedos son capaces de crear cosas inimaginables. Ya diciendo ahí, Sí, y con ayuda de qué emoción o qué tanta pasión le demos, se pueden... crear. Bueno, yo yo sí, sí, sí. Yo lo cuento porque yo fuiste, ese en, en cuanto a quién lo escribe o su lepo? parte, Max los escribe bueno, alguna <risa> sí, anécdota graciosa que hayan tenido el viejito? Ah, no, alguna no. cosas juntos el, el, el drogo? cuando fuimos a saltillo ¿A saltillo no? pero que ¿Qué, qué, qué fue lo que haces ahí? pues que nos pusimos pedos en un cuarto de hotel que, no, que dejamos <risa> encerrado a un amigo <risa> <risa> y que le cerré la puerta de su cuarto ¿A quién? Sí, está bien, está bien ah, no, cuando eh, le cerramos. no, ¿es de la banda? O sea, sí, es de la banda, son Tiene que ver otro, güey ah, Es que somos muy aburridos Bueno, yo casi me caigo del escenario <risa> <risa> Esa es otro Oh... <risa> <risa> ya, ya más o menos ¿Quién contesta la graciosa? ¿Quién pues, pues, tiene pues, una graciosa? Pues yo no tengo nada graciosa ah, <risa> Así, como leyendo la misma pregunta tres veces, se te va a ocurrir una historia. No, o sea, para que al menos alguien diga algo, o sea, que, para que el papi no diga todas las respuestas. No, no. que hable solo. Solo. Nomás él. Tú vamos a caras. Con la lente no te vas a sacar así. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué género son o cómo se te Esa la tengo yo. Esta es la más difícil. Esa ¿sí? la tengo yo. Ya la tengo yo. Es, rock para que nos quiten caca a todos. Ya la tengo yo. ¿Cuál es? Ya la tengo yo. Verás. A ver, ¿cómo era? Saca el celular. ¿Ya eh, están listos? Pues falta la última Esa ahorita nos acordamos Bueno, tú la diste. <risa> y ahora vamos con el confesionario Ah, sí, ¡Excelente! Es hora de sacar esa furia que tengo dentro ¡Esa furia! <risa> eh, estaba pensando en una pregunta ¿Qué? Canción favorita del EP De cada uno ¿Puedes entrar en el confesionario? Yo no sé, chaval, me voy a decir acá, estaba en puño. las entrevistas con ellos? ¿Quieres quitar el trabajo Sí. sí.